Hola, hoy les traigo un proyecto sobre el brazo hidráulico el cual se relaciona con los fluidos y el principio de Pascal. Primero debemos saber que la hidráulica es la rama de la física que observa y analiza las propiedades mecánicas de los líquidos dependiendo de las fases a las que son sometidos. La hidráulica se divide en la hidrostática que es la encargada de lo relacionado con los líquidos en reposo y en la hidrodinámica, la cual estudia el comportamiento de los líquidos en movimiento. Los fluidos se pueden dividir en fluidos compresibles los cuales se pueden expandir o comprimir dependiendo de la presión que se ejerce sobre ellos y en incompresibles los cuales no cambian su volumen por efectos de la presión. Este proyecto se relaciona con el principio de Pascal, el cual dice que al ejercerse una presión sobre un fluido, ésta se ejercerá con igual magnitud en todas las direcciones y en cada parte del fluido. Ahora sí, para el experimento necesitaremos estos materiales. Primero vamos a cortar el cartón en trozos con las siguientes medidas. Después al momento de pegarlos, debemos cuidar que uno de los trozos esté con las líneas horizontales y el otro con las líneas verticales. Para que así le pueda dar más resistencia al momento de ensamblar todo. todos los trozos pegados vamos a hacer hoyitos en los siguientes puntos en donde pueda pasar el palillo. Ahora a todas las geringas les vamos a quitar las agujas ya que no las necesitaremos. Y les vamos a hacer un hoyito en el embolo del tamaño del palillo. Para esta parte yo utilicé un taladro y una broca del tamaño del palillo. Ya que hicimos los sellitos en los émbolos, vamos a empezar a hacer estas piezas con los sujetadores, las cuales vamos a hacer de la siguiente manera. La primera parte debe ser del tamaño de la jeringa y la segunda debe ser del tamaño del palillo. Ahora, para empezar a ensalvar el vasito, vamos a empezar a introducir los cartones más largos en los palillos de la siguiente manera. Cuidando que el ancho entre ambos cartones quede del tamaño de la jeringa. Ya que lo pegamos vamos a repetir lo mismo con los otros dos cartones más chiquitos. Solo que ahora una parte va a ir unida a los más grandes. Los cuadritos de un centímetro los vamos a pegar de la siguiente forma para que le den movilidad a nuestro brazo. Los otros dos como triangulitos los vamos a pegar de la siguiente forma para que sean como nuestro soporte. Ya que quedaron pegados vamos a pegar uno de nuestros cuadritos de 7 centímetros en la parte inferior. Y después le vamos a colocar un cachito de cartón para que le dé más estabilidad. Ahora, la primera jerinita la vamos a colocar del lado de 100 centímetros del trozo de cartón más largo. En este punto me di cuenta que algo andaba mal, así que tuve que volver a rasar todo para que quede de la siguiente manera. El cartón de 20 centímetros debe de ir pegado a la base, mientras que el de 25 centímetros debe ir a la punta, apuntando con la jeringa hacia el centro. Y ya que quedó así, vamos a mover el brazo de esta manera para poder medir y pegar la jeringa en este punto. Ahora el trocito de cartón no debe de estar apuntado hacia el brazo sino hacia el lado contrario, ya que si no no podemos colocar la siguiente jeringuita. La segunda jeringa que vamos a colocar va a ser la que va a levantar todo el brazo desde la parte inferior. Vamos a estirar la jeringa por completo para poder medir dónde vamos a hacer los ojitos. Pero tienen que cuidar que de la parte inferior no toque la base. Ahora vamos a cortar los excedentes de palitos que quedaron a los lados. Ahora, para la manita vamos a necesitar tres palitos de palita partidos a la mitad. Lo primero que vamos a hacer es formar un ángulo de 90 grados con dos de los dedos palitos para luego pegarlos en el tercer palito a la mitad. Vamos a hacer dos piezas de estas que nos tienen que quedar algo así. Después nos vamos a pegar al otro casillo de cartón de 7 centímetros de la siguiente manera. Vamos a hacer dos cuadritos de medio centímetro por medio centímetro en esquinas opuestas para poder pasar dos palillos por ahí. También necesitamos hacer los hoyitos a los palitos en los siguientes puntos. Con esto vamos a poder empezar a ensamblar nuestra manita. Vamos a cortar el cartón de la parte donde va a agarrar objetos nuestra manita. Ahora, para poder unirlo a la jeringa vamos a necesitar dos trocitos de alambre de 13 centímetros de largo. Los vamos a doblar en forma de S a 2 centímetros de cada extremo. Un extremo de los alambres lo vamos a unir al embudo de la jeringa y el otro extremo lo vamos a unir a los palitos de paleta. Los cuadritos de cartón son importantes para que la manita pueda ser móvil. Ahora vamos a pegar nuestra manita al resto del brazo de la siguiente manera. Aquí yo utilicé silicón caliente porque seca más rápido. Para que la manita tuviera un mejor agarre, coloqué dos cachitos de cartón en los dos extremos. La medida que usé fue el ancho de un palito de paleta. Luego les hice un hoyito del tamaño del palillo. Y para que puedan móviles les coloqué dos cachitos de cartón en ambos lados. Ahora para pegar este tercer jeringa debemos estirarla y comprobar que no golpee con el cachito de cartón que está unida a la manita ni con la jeringa que está al lado. Para la base primero vamos a enrollar el cachito de papel en el palillo que es más ancho que los palillos. Tenemos que comprobar que el palito pase a través del papel sin problemas Y vamos a cortar un trocito del palito de más o menos un centímetro de largo para poder pegarlo en el cachito de papel. Ahora, en la base vamos a medir 11.5 cm de ancho y 8 cm de largo para poder hacer un hoyito El hoyito tiene que ser lo suficientemente grande para que entre el cachito de papel. Vamos a pegar el cachito de papel a la base. Esto nos va a ayudar a que nuestro vasito sea móvil. Vamos a cortar el palito largo del trocito de cartón para después pegarlo. Un pequeño detalle, tienen que dejar un espacio pequeño entre el bracito y la base para que se pueda mover. A mí me falló y corté de más el palito, por lo que mi brazo se estuvo cayendo durante todo el proceso. Ahora, al resto de jeringas les vamos a cortar el circulito que está al final del émbolo. Ya que están listas, vamos a tomar una y la vamos a usar para generar un pistón. Para ello también vamos a necesitar dos palitos de paleta y un trocito de palillo. Vamos a introducir el palillo a través del hoyito en el émbolo de la jeringa para después pegar los palitos de paleta. La distancia entre los palitos de paleta tiene que ser del ancho del émbolo de la jeringa. Ahora, para que los palitos no queden así, vamos a pegar un cachito de cartón entre ellos. El pistón que armamos primero lo vamos a pegar al bracito. Ya que está pegado, vamos a colocar la jeringa en un punto en el que no se con el bracito, pero que también se pueda doblar casi por completo. Para pegar el resto de las jeringas que van a ser nuestros comandos, vamos a medir dos puntos a 10 centímetros de cada lado de la base. En esos puntos, vamos a medir el ancho del palito de paleta y los vamos a cortar. Vamos a pegar cuatro mitades de palitos de paleta con un hoyo en cada uno. También vamos a necesitar otros ocho palitos de paleta con dos hoyos en cada uno. Primero dos de las mitades vamos a pegarlas en el centro y las otras dos en los extremos. Primero con los palitos de paleta enteras vamos a colocarle un palillo a la mitad para poder introducir la jeringa. Luego vamos a colocar un cachito de cartón de lado que no tiene hoyito como lo hicimos antes. Ya que repetimos esto con todas las jeringas ahora sí les vamos a empezar a pegar a la base. Vamos a introducir palillos en los extremos donde hay de la siguiente manera. Tienen que quedar dos jeringas de cada lado. Ya que están pegadas ahora vamos a unirlos a la base de la siguiente manera para que no se muevan. Aquí yo utilicé cuatro cachitos de alambre de 6 centímetros de largo a los que les di formas de U para poder unir las jeringas a la base. Ahora sí, vamos a empezar a conectar todas las jeringas con la manguera. La primera jeringa va a estar conectada a la que va a mover el brazo desde la parte inferior. La segunda va a estar conectada a la que va a levantar el brazo. Yo utilicé unas pinzas para esta parte porque era muy difícil pegarlo con mi mano. Y ya que quedó vamos a conectar la tercera jeringuita a la que está en la parte superior. La cuarta jeringuita va a estar conectada a la que va a mover la manita. Todo funciona bastante bien excepto la jeringuita que levantaba todo el brazo. Esto supongo que es porque necesitaba ser de una capacidad mayor.